Quiero decir, ¿tú piensas que lo que ha dicho Powell podría no ser exactamente lo que se hará? En el sentido que podrían no estar cuatro incrementos del tipo de interés este año, si la inflación va a ralentizar, o se confirma lo que ha dicho, se confirmerá lo que ha dicho Powell. Y también en Europa piensas que Um, podría no, no aumentar el tipo de interés, ¿o no? A ver, sí, pues mira, nosotros para 2022, BBVA Research espera eh, precisamente que, la, que, que haya cuatro subidas de tipos de, de, de interés y que se confirme lo que ya ha adelantado eh, Powell. Obviamente siempre estamos hablando del, del, del escenario base que tenemos ahora, si no se confirma right. ninguna, ni, ninguno de los elementos de, de riesgo y hay que son que son importantes. no Pero claro, con los niveles de, de inflación que tiene ahora, ahora Estados Unidos, lo normal es que la, la política monetaria empiece a no, normalizarse rápidamente. El, el mercado está descontando ya eh, un aumento entre este año y el año que viene de 200 puntos básicos, eh, y aún así, con los niveles de inflación que tiene, los tipos de interés eh, reales seguirían estando en terreno negativo, lo cual no deja de ser... Eh, una política monetaria que pues ahí, trata pues... de normalizarse pero lentamente no porque con tipos de interés reales negativos no no no no podemos decir que la política monetaria esté siendo particularmente agresiva no y en Europa teniendo en cuenta eh, las previsiones de, de inflación que, que manejamos teniendo en cuenta que a finales del del, del próximo año pues eh, perdón a finales de este año y, y a lo largo del próximo año pues estaremos eh, con, con una inflación ligeramente por debajo de, la, de los objetivos del Banco Central eh, Europeo, en la medida que las expectativas de inflación siguen ancladas, siguen bien ancladas a medio eh, y largo plazo, pues tampoco vemos motivos para que el Banco Central Europeo eh, aumente tipos de interés. Lo normal es que este año lo que haga sea, eh, pues eso, poner fin. Al, al, al PEP, no a la compra de bonos eh, eh, de, de, de, de la pandemia, que esto ocurra en, en marzo de, de este año, y que luego la, la, la compra de bonos del, del programa normal, del APP, pues que se vaya reduciendo y aquí pues habrá más tiempo, no hasta mediados del, del 2023. Por lo tanto, estamos hablando... De, de, una, ...de una divergencia ¿no? eh, en términos de política monetaria, más agresiva en Estados Unidos... Eh, ...pero con tipos eh, de interés reales todavía ne negativos eh, y en, en Europa pues con tiempo para, para ir eliminando... ...todas estas eh, políticas expansivas de quantitative easing que se han ido poniendo en marcha como consecuencia de, de, de, la, de la pandemia... Pero más, más lentamente. Europa, yo creo que el, el debate este año no va a estar tanto en términos de la política monetaria, sino más bien de la política fiscal, del restablecimiento, de la vuelta a las reglas fiscales en 2023.